La información es muy importante como lo que dice el Centro de Operaciones de Emergencia en cuanto a alerta en algunas provincias, posiblemente ante las posibles inundaciones, lo que pudiera tener con la presencia de las lluvias. Nosotros para tales fines vamos a hacer contacto de inmediato a la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor Warner Rivera para conocer cuál es el estado del tiempo en estos momentos en República Dominicana. Señor Warner, bienvenido al Espacio Teledebate. Bienvenido Warner. Sí. Saludos a todos ahí en el Espacio de Teledebate. La interacción de una vaguada y una onda tropical es lo que ha estado generando estos aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas precipitaciones han generado que nosotros en la Oficina Nacional de Meteorología, en horas de la mañana emitamos niveles de alerta para 11 provincias. Eh, para mencionar algunas, está Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, entre otras debido a esas lluvias que esperábamos eh, en las próximas 24 horas desde la mañana. <ríe> ya esta noche eh, se prevé que continúen las precipitaciones, sin embargo su intensidad y frecuencia se verá, eh, vamos a decir, disminuida, eh, debido a ya que no tendrá tanto apoyo de lo que es el calentamiento y otros factores meteorológicos que le asisten. Pero en horas de la madrugada volverá el viento a impulsar eh, ...parches de humedad que van a nueva vez a permitir que se presenten... ...incluso en las horas matutinas, nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Estas precipitaciones van a extenderse eh, en horas de la tarde... ...hacia localidades de las regiones noreste, sureste, cordillera central... ...también en sectores del suroeste. Y eh, ya terminada la tarde, en la noche las lluvias van a ir di disminuyendo debido a que estará ingresando una masa de aire de menor contenido de humedad, lo que permitirá que el sábado tengamos eh, condiciones generalmente de escasas lluvias en varias localidades del país, sin embargo, en áreas eh, locales del noreste, sureste y cordillera central, se prevén algunos aguaceros muy focalizados. En cuanto a las temperaturas, han sido calurosas, por esta razón, seguimos nosotros acá en la UNAMED exhortando a la población a ingerir suficiente agua, mantenerse hidratado para combatir eh, estas temperaturas, y el oleaje está normal, por lo que no tenemos restricciones, es decir, que se pueden utilizar eh, las costas de la República Dominicana para toda diversidad de actividades, solamente teniendo presente que debido a las lluvias y algunas tormentas eléctricas que estarían ocurriendo, puede tener la precaución de vida en esa zona. Señor Warner, sería bueno preguntarle. Bienvenido, tiene una pregunta, me parece. Sí, sí a ver, eh, ¿cuál sería y si ya pasó el impacto del polvo de Sahara, del Sahara, tanto en esta ola de calor como en esta, estos fenómenos que se están anunciando? ¿Cuál sería el impacto, de la incidencia y qué puede esperar la población de esa situación? Bueno, en lo que se refiere al polvo del Sahara, eh, lo que tradicionalmente ocurre es que en, la, en cuando hay cantidades moderadas, especialmente, inhibe las formaciones nubosas de gran desarrollo eh, vertical, que son las generadoras de aguaceros y tormentas eléctricas. Sin embargo, en la actualidad, eh, la cantidad de polvo que tenemos, eh, eh, también el día de mañana, será leve eh, sobre el país, eh, incrementándose el sábado nuevamente, eh, donde vamos a observar un cielo generalmente opaco, verdad, o grisáceo sí, sí, sí. a raíz de los valores de polvo. Pero esta nube de polvo eh, tiende a llegar al país eh, un promedio de 3 a cinco días y precede a una onda tropical. O sea, lo que pasa, una onda tropical. Estos valores de polvos eh, de polvo en estos meses eh, son, vamos a decir, normales, recurrentes. Y sus efectos eh, a los huracanes, especialmente, son, vamos a decir, limitantes a que el sistema pueda estructurarse. Sin embargo en pocas concentraciones, como la que la estará en los próximos días o la que tenemos hoy, el polvo es un núcleo que permite absorber humedad, o sea que en cierto modo también, cuando el valor es escaso, eh, favorece que se generen precipitaciones significativas. Que es lo que ocurre de forma general. Sí. Muy bien, Warner Rivera, como siempre, predictor meteorológico, siempre presto para dar las informaciones a la población desde este espacio, teledebate desde la dirección de lo que es la Oficina Nacional de Meteorología. Señor Warner, muchísimas gracias siempre por su disposición. ¿eh? A ustedes, muy amables. Ah, bien, Señores, escucharon ustedes ya un informe del tiempo completo de mano del predictor meteorológico Warner Rivera desde la Oficina Nacional de Meteorología. Bien,